Soy esclavo de las notas y tus besos. Extraño tus abrazos y todos los sucesos. Perdido en el viento, perdido en los momentos. Perdido en esos ojos que me roban el aliento. Perdido en el paisaje de montañas y de mares. En el arte que forman tus lunares Los raros del salón perdidos entre mortales Solo tú y yo caminando por el valle Fue esto lo más lindo que a mí me prestó la vida Abriendo todas mis heridas Fue en un callejón donde quedé sin salida Me diste inspiración para hacer letras suicidas Pensé que me entendías, sabías todos mis viajes El día que me mataste pluma y hoja, mi equipaje Una caja de cigarrillos y una botella de alcohol Un corazón herido, a ver si curo este dolor He tenido mil caídas y siempre me levantaste Ahora dime qué hago, si ahora tú me tiraste Sabía que no era bueno y siempre quise ayudarte Tomé medio vuelo y el éxito era de los dos Las canciones tuyas, los diamantes, los viajes Te pedí que no huyas Encerrado en mi habitación Ya escribí muchas canciones Adoloridas y nunca las escuchas y nunca las escuchas y nunca las escuchas Esto es fantástico Dice algo como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 Lion Records es fantástico, desde el estudio de dos pesos, desde hace rato, es Lion Records en los platos.